Hola, yo soy Mara. Hola, soy Gonzalo. Y yo soy Pablo. Vamos a estar presentando este fin de semana en el foro Casa del Lago dos espectáculos de circo contemporáneo. El viernes 20.30 y sábado y domingo 7.30. Los chicos van a presentar su espectáculo que se llama Máquina de augurios Máquina de augurios es un espectáculo que surge a partir de el intento de fusión de los lenguajes de danza contemporánea y malabares y básicamente trata de la relación de una pareja eh, y sus formas de dialogar y relacionarse en la escena. Con un acercamiento sincero, esta obra la venimos trabajando hace un año en Buenos Aires nos dirige acá el señor Pablo Perazo. Eh, los dos espectáculos van a ir en, en una misma noche, así que van a pagar una entrada por dos espectáculos. Y Pablo les va a contar lo que se trata su espectáculo. Mi espectáculo se llama Palindrome. Son las palabras que se leen de derecha a izquierda y izquierda a derecha igual, como ajá. Por y habla de la, justamente haciendo referencia al título, de la dualidad, la polaridad del hombre proceso de cambio y transformación eh, a través de técnicas de manipulación de objetos, danza y teatro. Eh, así que los esperamos este fin de semana para ver estas dos funciones y bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros, gracias a los, chicos. los esperamos este viernes a las 8.30, sábado y domingo 7.30 en el Foro Miguel Herrera de Casa del Lago de la Universidad de